Hoy te quiero enseñar cómo organizo mi colección de joyas. En esta cajita tengo todos los coleteros que más utilizo y un reloj de mi madre. Y en esta caja que era de mi madre eh, guardo todos los pendientes que tengo. Los tengo divididos por tipos y los tengo en cajitas de plástico que usaba cuando era pequeña para las bolitas y también utilizo tapones de, de botes estas son las cajitas que utilizo que como llevo haciendo pulseras desde pequeña pues tengo una gran colección y cuando se me vacían pues las utilizo para ordenar cosas Luego, siguiendo con la cajonera, en el segundo cajón tengo miniaturas de perfumes que me gusta coleccionar eh, Coloretes y polvos Luego, encima de la cajonera, tengo los relojes que más utilizo en una caja de algún producto Y una crema de manos Todos los collares los guardo en esta caja de la tienda Casa Que es muy amplia Tiene diferentes cajones y aparte tiene un cajoncito para meter cosas, eh, pero es demasiado grande y entonces opté por cambiar por una más pequeña y eh, el primer pedido que hice a María Pascual llegó esta caja y opté por, por personalizarla eh, con cartón y papel de cocina y cola blanca y selló mis uh, cajones para tenerlo todo más organizado en una caja que en menos espacio. Y puedes hacerte tú las cajoneras que quieras. Lo bueno de hacerte la mano es que puedes personalizarlo totalmente. Pero también se me hizo pequeña. Entonces la cambié por una que tenía más cajoneras. Esta también la tenía desde pequeña, para todas las bolitas. Y aquí tengo todos los collares bien organizados, me ocupa poco espacio y lo tengo por colores. Y es muy cómodo. Para hacer esta caja reciclando, eh, necesitas una caja o también puedes partir de cero y hacerla todo con caja de cereales. Cola blanca, papel de cocina, agua, pincel, regla, tijeras y ya. Comienzas a tomar medidas de la cajita. tienes que hacer eh, divisores puedes hacer tantos como tú quieras eh, yo también voy a poner un trozo de cartón debajo para que sea más durito y pegas con cero los divisores donde quieras y puedes poner tantos como tú quieras Mezclas agua con cola blanca y haces eh, trocitos con el papel de cocina Con esto cubriremos eh, la caja tantas veces como quieras hasta que quede cubierto totalmente. y Lo dejas secar un día entero para que se quede duro y ya puedes meter tus joyitas y ordenarlas como quieras. Espero que te haya gustado, dale like y compártelo si quieres y puedes seguirme también en mis redes sociales.